Es un hombre que se hizo trans. No, se hizo. Sí, se hizo trans. Es un trans. Toma, para todos mis seguidores, como les decía, voy a dar un video para ustedes, ¿ok? Dios. Dios. Esa es la cara de la gente que quiere lo que ponga. Ah, tú vas a ver. El ¿Micrófono? No no, ni ni archivo, el bigode, no, no, Ves, todos le dicen chivo el eso de tu parte, con esa cuerpo tan mala y también con Buen, mi Mira, mira la pieza que tengo aquí, ven acá Uy, ¿me la he ido, <risa> <risa> una jevita. Niña, Niña <risa> La pieza que te tengo ya, ya, ya aquí no, no. <risa> <risa> <risa> Ven acá Eh... Ay, me cuento, un perro bueno. Niña, esto es una encuesta por el barrio, a ver quién me puede prestar dinero para <tose> porque, eh, me siento incompleta <tose> Hasta que me aparezca la veneno Yo me siento incompleta no niña? No sé me maquillada seguro que me echó y que no estaba papá. no estaba papá. No, papá. Incluso el de me dijo, el depilado del billote Tienes los, los, los anuncios chiquititos afuera Y yo no, no estaba para eso, no, no, no <tose> sabes qué pasa, no, me Marilino, Marilino, Marilino. Ah, Marilico es busca. Ah, Lo Tuyo es más clásico. Sí, eh, el amor. madre con papel. Marilino. Eléctrico, yo tú sabes. Carga. Lo que es más... Más chico. <risa> Entendí todo bien. Yo... No, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Tranquila, tranquila, Tranquil, tranquila déjame a mí. déjame mi niña. Déjame a mi niña, vale, vale. puedo. <risa> no, pero, pero no no se No, ¡Ay no! ¡No puedo! ¡Mentira, puedo! Tranquila, aguántate me... de la pared! ¡Aguántate de la pared! Como hacemos todas las mujeres para bajar las escaleras. Yo soy una mujer eh, de 2023. ¡Mujer! Actual, ¿vale? de la ¿Cuánta carga falta aquí? ¿Cuántas cartas hay? Mira, no no, no, no, no Baby, dale Espérate. Dale, Marilín no. <risa> <risa> Aguántate duro, Marilín Hombre que se hizo trans. No se hizo. Sí, se hizo trans. Uh -huh. Dímelo, Mari. Agua. Los ¿Está? están a la Abi, pero Abi. Abi, yo veo en las películas que así caminan las mujeres de noche. Mujeres de noche. En los juegos, siempre en las que hacen mujeres de noche caminan así. Camina como en las putas de GTA. Parece Daisy con los perros tajones. La... Así caminan las mujeres sí. de te paran en el carro y te hacen así normal. ¿Qué quieres? Dale, coger la vuelta ya. Voy. Dale, cogí la vuelta allá. De bate, de bate. una huestecita madre una huestecita una huestecita, como la, como la gente de 12 corazones 12 corazones, ta, ta, ta, ta, ya va a pillar, que no pongo mucha vueltas, que tampoco cosa me está volviendo creo está no, claro. menos mal como uno hace por un coger ah, un no es aquí estamos bien ya, ahora sí mano yo no sé caminar con mujeres en las manos como es así ¿Eh? parte de mari uh. ven acá a pasar como en las películas ahora voy, no, no, no, ahora voy a, Vamos a la mujer la en las películas <ríe> Uh, obviate, bueno. obviate. Baja ahí Mari. Uh, Baja ahí, Mari. Uh, Baja y Mari. Uh, no, Mari, que no, no el acarícialo, Mari. acaricia Cuidado, Mari. Mira que lindo el paisaje, para. Yo nomás pongo en el paisaje aquí. Soy mojo de todo. Pasa para la fatiga, Mari. Esa a la cámara? Agua. ¡Eh! ¿Cómo? Ah, voy a Te presento a la amiga. ¿Dónde? Te lo da a la amiga. fuera para que te conozco. Ah, coño, si es Helen. Mm. No sé si quedo. De Disney no. De, de Canal Habana <risa> Cógeme, cógeme, cógeme. cógeme. Pero no, atrás de mí cerrado. Pa. de Pa. Pa. idioma, Ahora te censuran el video por Coby Ray. ¿Por qué? Por Coby Ray, por la por la matrícula de idioma. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, esta calle está... Perdida. A ver, esta caja está... Cuidado con la calle Graba las calles de Cuba, sí. Graba las... Estamos aquí. Graba las calles de Cuba. Yo intento caminar en tagones. No, escalera, no, no. quiero más escalera. Yo fui a usted loco. Ah mira, ahora me tienen loco, los vestidos se me sube, se me sale todo No, no puedo decir eso, me sale mil. Sale la matrícula, se me sale, ¿no? la matrícula Amplio. amplia ¿no? A buscar, me quiero buscar ahora mismo A, ver, a mí no hay nada más, más, pero, pero igual mí es incómodo a ver. Eh... Ay, Dios. con la precisura que soy yo como bueno, Puso... no mirarme mío, se te van a repartir los tacones ¿tú crees? hay que que se te están virando por la hito si, sí, ya ve... no, desde que me lo puse se me están virando alabado creo que es por mi belleza, mucho cuerpo mucho... Ah, bueno, me, no, pesa, muy... demasiado, me no. pesa demasiado me pesa demasiado no. a ver, a la vuelta ya, vámonos toda cuando loca cuando sales de la mañana y no, no tienes ganas de meter los tacones Las niñas se metieron corriendo. Se me vieron y se me dieron a correr Pero ¿qué es esto, güey? Halloween. Pueden ver, estoy llegando allá a mi casita, a mi mansión, como extranjero. Mari, tiene un yuma, señores. En el piso de arriba hay una piscina que me hizo todas las noches agua de Ría arriba para ti De esta experiencia caminando con mujeres. Los tacones por el barrio. me a cuenta una cosa. Los hombres por más que dedicamos a las mujeres a ver, estar en el lugar, es complicado no y eso que no ir pastilla para tener menstruación si no, a ver, venga mira dices pillo el, el oficial la meta me miró diciendo este chamaco que va en Neida que a Neida oye vamos camina, vamos a ver dale, tú camina que voy a aquel lado entonces la guada es la barra como esta gente ¡Oye! no, pues no, porque no se ven otra, o, otras, otra, otra. Viera en el salado, en sí. el mujeres raros, se siente raro raras. Rico, porque de mi teta es rico. rico. Yo soy un tipo ahí a, a eso, ¿me entiendes? Y yo normal, rico, pero ser una, complicado. No sé si tú me entiendes. Servidor. Mi fana, mi fana también. Compli Ay, yo. Es complicado. Mira, aquí hay aquí un chaco, aquí ahora, aquí. Privada ahora vamos a la Nani, que es parte del equipo de producción de Vainilla. Venía a yo, yo, el maquito, el maquito, o Marilito, como quieras conocerme, y vamos a ver para que salude a la cámara, porque ella es gran inspiradora a mí, la que me inspiró a seres, porque nadie tiene una guagua, un flow, la negra, tiene un flow de ringa A ah, ver, ¿qué tal, hijo? Se me ve la cara. <risa> mira que él, mira que él, yo me interactuaba con los maricones, No, baby. no, me interactuaba con ¡No! no <risa> me interactúo con la gente de, no. No. Buenas noches. Ah. Corazón, ¿cómo usted anda? ¿Quién usted es usted? Marilyn. ¿Usted viene a ver a quién? A Nani. ¿A Nani? Y a Pupi Mulato. ¿A Pupi? Sí, el Mulato, yo me pasara por aquí, que tenía que aprender conmigo y tal. Ahí iba mi negrona, que ¿no? me ¿no? inspiré en su flow Me <risa> algo para transformarme como me he transformado por Adiós. un día. Adiós. Por una noche, por una noche. Adiós. Y, ¿y ¿no? algo que decía a mis seguidores, Nani, que dure la... Tumba cartera. Y la mano. Seguro. Seguro, ¿no? No es seguro médico. Contrateme. Contráteme. Por <risa> con solo 29 dólares al medio. Y una sumada. Ahora voy a hacer un video a ver cómo las mujeres bailan con estos dragones. En mis piernas. ¡Ay! ¡Ay! Entonces vamos a ver cómo ustedes bailan. Vamos a sentir su baile. ¡Uh! I'm <laughs> y eso como mujer, vestirse como mujer toda una tarde y créeme que no es una experiencia tan buena como los hombres creen que las mujeres tienen así que quiero valorar más a la mujer cada vez que se viste y le voy a dejar por aquí unos cuantos videitos para que vean igual de que soy el Marquitos o oh, bueno, hoy Marily, ¿Bien? por un ratito nada más deje muchos corazones porque esto lo hice por ustedes y porque estaba aburrido en mi casa normalmente como bueno que pues, bueno que soy, un beso muy grande puti, puti